Noches. buenas noches Flor. saludos desde Penonomé a todo el grupo quería decirles que realmente no he tenido tanta experiencia como escritora pero ya tuve un libro y haber aprendido contigo desde el día 1 desde el tema 1 hasta finalmente el capítulo el capítulo 6 y todas las actividades que nos sugiere realmente es un crecimiento eh, disciplinado eh, un crecimiento con un objetivo, con el propósito de, real de ser excelentes escritores para buenos lectores, porque lectores hay muchos. Entonces me parece que las ganancias que hemos tenido como persona y como gente de letras, porque cada uno de nosotros tiene ese propósito, han sido eh, muy muy buenas y muy grandes, dadas de tu parte con tanto cariño, con tanta capacidad docente, que realmente en algunos momentos me sorprendía porque siempre te he conocido como escritora, pero eres una docente excelente eso en primera instancia segunda instancia, gracias por haberme convertido en una muy buena lectora ya, ya siento que nosotros cambiamos ya no seremos los mismos y esa es una de las grandes logros que hemos tenido en este curso, pero también es uno de los grandes retos que tenemos ahora ahora no podemos escribir muy, en una forma muy sencilla sino siguiendo técnicas eh, modelos eh, más elaborados los personajes eh, más claras las escenas para poder eh, hacer un texto, entonces sí. eso para ti, muchas gracias Rosmeri, cuando nos encontramos en la la feria del libro que hablamos de que esto iba a ser un proyecto qué grande como hemos crecido ya hoy en día esto ya es un hecho y a todas las personas que he conocido y que he compartido estos momentos con ustedes también hemos crecido así que hasta pronto eh, y seguimos con muchas tareas pendientes